Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y lo que vamos a hacer hoy es pino, hoy toca pino, entonces bueno, pues vamos a hacer a ver si llegamos a más de 20 segundos, eh, que mi otro récord era de 15 segundos, así que hay que darle caña a eso, vamos a ello. Bueno, pues no ha ido mal la cosa. ¿eh? Y espero que vosotros también estéis mejorando con el pino. Lo siguiente, que, lo siguiente que vamos a hacer, voy a ver si consigo llegar a 100 saltos, ¿vale? Con la cuerdecita esta. 4, 5. se enganchó bueno, creo que he llegado a 58 más o menos el problema no es que yo haya fallado sino que se me ha enganchado aquí y no he podido seguir pero bueno, ahora cojo un poquito de aire y lo volvemos a intentar No sé cuántos he hecho. No tengo ni idea de cuántos he hecho, pero casi, casi he hecho el pulmón por la boca. Pero creo que he hecho más de 100, que era mi objetivo. Así que por hoy, objetivo cumplido. Bueno, pues nada, espero que vosotros también estéis llegando a vuestras metas. Estéis cumpliendo objetivos porque la verdad es que eso llena mucho de ánimo Bueno pues nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!